Bueno, estamos por aquí con Rubén Ferreiro Soy fundador del grupo Bicon Que engloba, entre otros, a Logia Que es una de las grandes agencias de, de nuestro país Y muchísimas más cosas que luego le vamos a preguntar Pero antes de todo, Rubén Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias a ti, Corti. Un placer. La verdad es que es un placer. Yo soy seguidor de tu podcast, o sea que es un placer estar aquí de participante. Nada, nada. El, nada, placer, el placer que, que tenemos los que, que podemos aprender de, de ti y hoy vamos, vamos a exprimirte. Lo, lo primero, quería que nos contaras un poquito tu, tu historia, ¿no? Porque, porque llevas muchos tiros dados en el mundo digital y así si alguien no te conoce todavía, que lo, lo dudo, ¿no? Pero que te pueda ubicar bien. Vale, intentaré ser bastante breve porque la historia tiene muchas aristas y mucho tiempo. Eh, yo, yo empecé, en, en, yo hice, estudié económicas en Santiago y, y estudié, hice el primer máster de e-commerce e que hubo en la facultad de Santiago en el año 99. Y fue la primera promoción, eh, después de eso explotó la burbuja y no hubo más promoción hasta dentro de 15 años de algo similar, ¿no? Eh, entonces, pero yo estudié eso y, y porque en aquel momento pues, sabe, todo el mundo hablaba del punto .com. Yo, yo recuerdo una, una anécdota de, de un chiste que, que salía en el periódico que había un pobre que nadie le daba nada y el pobre de al lado ponía soy pobre.com y, y estaba lleno de dinero. ¿no? Entonces de aquella era la burbuja de terra y todo, y todo parecía que todo lo digital iba a explotar. Entonces yo cuando vi el máster ese, cuando terminé la carrera, dije, yo tengo que pegarme a esto de digital, que esto, esto pinta de interesante. ¿no? Y, y bueno, después yo continué, yo creo que fui el único de aquella promoción que trabajo en algo relacionado con, con e-commerce pues todos aquellos después cuando explotó la burbuja pues bueno, el, el, fueron a diferentes eh, caminos eh, y yo monté una compañía que en un momento eh, en Galicia que se llamaba Galicia Banner, que lo que aquí era un, era un copycat, que hasta aquella no sabía lo que era un copycat obviamente eh, pero pero que nosotros replicábamos el modelo de lo que hacían las redes exclusivistas de espacio publicitario, entonces aglutinábamos todo el espacio publicitario de los portales de, de las versiones de los diarios digitales gallegos, La Voz de Galicia, El Correo Gallego, El Foro de Vigo, eh, todos, eh, que en su momento no se comercializaban, entonces yo fui ayer y dije, oye, mira, pues si me dejas espacio yo lo vendo. Y dijeron, vale, de espacio yo lo vendo, vale. Y bueno, aunque todavía no tenían mucho tráfico, cuando agregabas el de todos, pues hacías algo significativo, ¿no? Entonces ahí empezamos primero comercializando local y después eh, eh, cediendo el inventario en, eh, en nivel nacional, pues un momento, en su momento a la red que era DoubleClick y después a lo que fue AdLink, de ¿no? los es que ya muchos en internet se acordarán, este, y bueno, de aquella de todavía banners en, en pesetas, yo recuerdo el 468 por 60 pagado a 5.000 pesetas CPM, que nunca más se volvió a pagar cosa parecida sí. por, ese, por ese espacio, ¿no? Um, bueno, el negocio evolucionó de, del negocio de exclusivista evolucionamos al negocio de agencia porque muchos de los que vendíamos ese espacio en nuestra red, pues nos empezaron a pedir, oye mira, hay que salir en otros espacios hay eh, que salir pues eh, desde espacios verticales a espacios generalistas a los Google, a los Terra o listas o, o fotocasas de aquella, trabajamos mucho para, para Caixa Galicia para la versión, la edición digital de Caixa Galicia y anunciábamos mucho el producto hipotecario y trabajábamos mucho con los portales inmobiliarios que había en entonces, ¿no? Globaliza, fotocasa, eh, idealista, ya estaba idealista. Eh, y de aquí me acuerdo aquella que era que, que Bernardo Hernández pues era comercial, ¿no? Cuando empezó con tal, y yo, yo recuerdo de, de, que, que de venir conmigo a Coruña, a ver aquella Galicia, y, y comer y comercializar eh, espacio. Uh, y nada, esto evolucionó como un negocio de agencia, fuimos creciendo uh, como agencia de medios digitales y la verdad que bueno, con, con, con bastante acierto. Y en un momento de... en el año 2006 eh, conocí a Enrique Parisi en la IAB, que era el que había fundado eh, con su permiso, que era una de las primeras, de, de primeras bases de permiso en el marketing en España junto con correo Direct que es el germen de Anteveño, eh, y, y bueno, y decidimos eh, hacer un merch y fusionar, fusionar las compañías, ellos no tenían la parte de medios, de hecho en la parte de medios de algún cliente que tenían, de aquel entonces, la empezaban a subcontratar con t 2 uh -huh. y se la empezamos a ejecutar nosotros, estuvimos un año trabajando como cliente proveedor, y, y después fusionamos las compañías. Entonces, eh, fue un éxito por Cromos, uh -huh. Uh -huh. Uh, y bueno pero yo quedé que como accionista de tal. Entonces, en aquel momento empecé a dirigir la división de medios, y bueno, después fue evolucionando, elogia, empezamos a trabajar para, para Privalia, que eso fue una, una eclosión de, de, de crecimiento y en expertise, especialmente en el área de e-commerce. Y bueno, fuimos evolucionando, después en el año 2015 se monta el grupo Vico etc. Vale, ahora, ahora te iré rascando alguna de esas cositas. Lo primero es que Jacobo Vidal de Arengu nos preguntaba por el proceso de decisión del nombre de, de tu primera consultora. Entonces, eh, ahí hay una intrahistoria un poco de coña. Cuéntanos un poquito. Bueno, eso, eso, eso es una broma que, que hago yo muchas veces, de cuando de no sé qué, a veces cuando de, al final dentro del grupo Vigo lanzamos muchas marcas, ¿no? Y de hecho, este eh, Arengu cuando arrancó, eh, no se llama Arengu, se llamaba Rocket Form eh, y, y, y yo le decía, hostia, tío, no, no, no, no cometas ese, serio. porque ellos hacían Forms, rock ¿no? O sea, y yo le decía, no cometas ese, error que cometí yo, ¿sabes? Que yo empecé en, vendiendo banners en Galicia, y un, un crack del naming como yo le llamé Galicia Banner, ¿no? ¿Sabes? Y después esto evolucionó, y éramos una agencia ámbito nacional, nosotros teníamos ya clientes en... Y era súper raro, ¿no? Que, pero por ejemplo, la primera cuenta grande nacional que ganamos fue Junkers, del grupo Boss. Ah, El Juncker de Grupo tenía proveedor de marketing digital a nivel nacional a Galicia, Banner. Oye, pues es, ¿sabes? Eh, eh, era, que no pasa nada, ¿no? Pero dices tú, hostia, pues yo decía a Jacobo, Oye, ponle un nombre que, que no signifique nada, ¿no? Y ellos eh, tenían como un side project eh, de, de hacer desarrollo que llamaban Arengu y, y al final, eh, pues decidieron que, que la compañía se llama Arengu y de un nombre neutro que les pidiera, pues, evolucionar o pivotar o no encasillarse en el concepto formularios que aparte yo creo que nos encasiaba mucho y obviamente haremos un producto mucho más completo que el formulario, de hecho el diferencial está en los flows no está en los forms pero si te llamas rocket forms pues te condiciona mucho a ser un un form builder no, toda la razón, sobre todo cuando tienes muchos pitbots probablemente por delante mejor no de pies y manos y en una startup es muy común que yo sé de muchas que empezaron eh, que dos y tres pibos de modelo de negocio, ¿no? Y claro, si tienes un nombre que, que. Es verdad que al principio te puede ayudar porque simplifica, ¿no? Que la gente entienda lo que haces, pero yo creo que la larga te condiciona mucho, ¿no? Y. Entonces, bueno, un poco la anécdota con, con, con Jacobo que le decía: no hagas el error que cometí yo, ¿no? Bueno, ahora bueno, pues pasasteis a llamaros Grupo Vico, a llamar a integrándolo grupo Bico, todo. Eh, cuéntanos un poquito cómo, eh, pues qué es el Grupo Vico, eh, eh, cómo se compone y también ya he pasado hablando de, vida, nombres, pasado porque de, Bico. de nombres porque Vico. <risas> pues mira, eh, nosotros al final eh, teníamos elogia y, y informarme, empezamos a generar spin-offs por, por diferentes razones. Eh. La primera fue el negocio que, que venía de la parte de email marketing, tendríamos un negocio de base de datos, que habíamos separado en iBrands, fundamentalmente porque los clientes de iBrands son agencias. Entonces es un poco raro que otras agencias le compraran a Logia, ¿no? Y aunque la mayoría de ellas lo saben y saben que, que pertenece al mismo grupo, este, eh, es diferente, ¿no? Pues eh, al final, pues yo qué sé, pues t 2 le compra campañas de email marketing a iBrands, y bueno... Es verdad que hay un vínculo accionarial porque pertenecen al mismo grupo que Elogia, pero eso en el final, en el día a día, no, no cubica, es un equipo independiente. Entonces, para darle, si esto era, entonces, Ibrons pertenece a Elogia o Elogia Group o algo así, ¿no? Entonces, pues, oye, la holding que sea algo neutro um, y, y que, no, que no signifique nada, ¿no? Y este, que sea la holding de, de las acciones, eso era una SEA que ya teníamos originalmente, aparte, eh, eh, me interesaba vaciarla de actividad porque. Por, yo, por desconocimiento, y bueno, supongo que también el Green por desconocimiento en su momento, en la, en la, en la sociedad matriz, en la, en la SA, había un montón de socios. Había en su momento eh, eh, un montón de socios y sin pacto de socios. Lo cual es una gran aberración, ¿no? Y, pero es que no era y no era fácilmente arreglable, porque había incluso socios en paradero desconocido. Donde digo paradero desconocido, digo que esto fue alguien que los mentió por algo que no eran ni fácilmente localizables, ¿vale? Que se podrían localizar, pero... Y dije, hostia, aquí hay un lío de cojones. Entonces, eh, para simplificar una operación corporativa, digo digo, mira, pues al final lo que hicimos fue este, vaciar la S.A. de actividad, todo el negocio está en las S.L. que son filiales, uh -huh. y la S.A. solo es una holding. Con lo cual, si nosotros tenemos que hacer una operación corporativa de fusión, de venta, de logia, al final eso es una decisión que se toma en Consejo de Administración de, de Vico, uh, como mucho en Junta de Accionistas de Vico, por considerarse un activo esencial. Pero que no tenemos el problema de un pacto de socios, de que firmen todos, de que tal, no sé qué. eso, eso. Yo voy, voy al notario yo solo, como consejero delegado, y, y firmo y vendo, y, y, y la, la fusiono, o, o la vendo, o, o eso con cualquiera de las filiales. ¿no? Entonces, simplificaba mucho la operación, eh, porque al no tener pacto de socios podía, podía hacer muy complejo cualquier operación corporativa. ¿no? Vale. ¿Y, ¿Y el nombre tiene, tiene, algo, el nombre ahí? tiene algo ahí? El nombre, el nombre es una casualidad, de, de, de hecho había una de las personas que estaba en el grupo en su momento que llevaba la parte de mobile, eh, dijo que le, que le gustaba la palabra bico, bico pero bico de beso en gallego, con B y con C, y, y entonces, sabes, incluso fui yo el que dije, bueno, no mejor que no sea una palabra gallega, que sea cualquier cosa que no signifique nada y tal. Entonces, otra persona en el grupo buscando dijo, ah pues mira, eh, con, con UBI con K, el punto net está libre. No te lo que buscas ¿no? Pero, obvio, con UBI con K, pues UBI con K, pues, pues venga, UBI con K, dale. Entonces, este, yo en ningún momento caí con la analogía con Vigo, de verdad. Puede parecer muy obvio, pero no caí. Y, y después terminamos eh, el, el consejo y después, salimos pues fuimos al baño, recuerdo que alguien que fui al baño va a decir, joder, todo el mundo va a pensar que es por Vigo y yo dije, hostia, es verdad pero bueno, ya quedó y tal y no, no, no, no pretendía hacer ninguna alusión a Vico y ni siquiera fue idea mía ni nada eh, y quedó Vico y Grupo Vico y es bueno al final tampoco tiene tanta relevancia porque Vico en el fondo no tiene clientes, Vico es una sociedad holding eh, sí que nosotros la utilizamos como nexo y hilo conductor de entre las sociedades pero en sí no, no tiene clientes, no es la que tiene que tener visibilidad y relevancia. Visibilidad y relevancia pues, lo tienen que tener pues las, las compañías, pues Elogia, Tandem, iBrand, Marketing for e-commerce, etc. Oye, ¿cuántas compañías hay, sí, ¿cuántas hay adentro compañías de del grupo Vico ¿Y, y qué porcentaje y de negocios se, negocio se, de negocio se lleva cada una del total? Pues mira, son cinco compañías. Eh, el... Más del 50%, el 60% del negocio, 50 y largos, es, es Logia, y el resto está repartido de forma... Bueno, MeToo todavía es un poco más grande y el resto de ella que casi proporcional, vale. entre Tandem, MeToo, iBrands y Marketing for e-commerce Vale. Oye, cuéntanos qué es cada uno, por si alguien no, no conoce. O sea, Logia es la agencia de marketing digital, que hay más o menos una agencia digital ¿Tradicional? Sí, es una agencia digital, quizá nuestro approach es, es eh, que, que es performance marketing o quizá e-commerce marketing um, y, y quizá lo diferencial aquí es que lo fue siempre. No, porque no, es que ahora, ahora todo el mundo pivota tal, nosotros, eh, claro, nosotros venimos de email marketing. Entonces eh, nosotros ya venimos de, de, de, de, de acciones que sean muy medibles, venimos del marketing directo digital. Vale. Este, entonces nosotros performance marketing y después con toda nuestra experiencia de e-commerce, e pues nosotros decimos que hacemos digital commerce marketing porque todo lo que hacemos tiene que tener impacto en ventas. ¿vale? O sea, lo que intentamos es que todas las acciones que hagan elogia tengan una repercusión en la piel del cliente. O sea, nuestra forma de ser relevante con nuestros clientes es tener impacto en negocio. Mola. Al menos queda claro. Al menos queda claro. ¿Y, el, y el, resto de del grupo? el resto de compañías del grupo? Tandem es una consultora de marketplaces eh, Lo que hicimos fue un spin-off Del área de marketplaces de Logi. Que éramos una consultora especialista Porque creíamos que eso tenía eh, Mayor impacto en el mercado Al final el mercado B2B es bastante simplista En, en tema de, de posicionamiento ¿no? Y si tienes una, una marca o una compañía Que hace solo eso, se te presupone que eres mejor Haciendo eso, aunque no sea verdad eh, entonces bueno, montamos una consulta de marketplaces y también por un tema de liderazgo ¿eh? de poner a una persona al frente y, y empujar y, y es verdad que, que, que, que tracciona más ¿no? eh, después está Ibrans, que es la parte que os comentaba de, de email marketing no sé, si tengo algo de retardo se está cortando un poquito, puede ser sí, hay un poco de retardo, sí, en, sí, algún momento, retardo en algún pero momento pero no te preocupes, luego seguramente no tengo, el vídeo dé guay. guay perfecto pues este eh, Ibrans, que es la parte de email marketing eh, que lo que hace es bases de datos propias es verdad que ahora tuvimos una reducción importante de base de datos por temas de GRPD pe, y ahí los clientes son otras agencias que envían campañas de email marketing y después tenemos Meetum Meetum es una herramienta de email marketing que es un poco también germen del grupo nosotros lanzamos eh, eh, con su permiso que tenía, era base de datos para enviar nuestras campañas desarrollamos nuestro software propio no porque quisiéramos sino porque en su momento no había eh, todas las herramientas de envío de email marketing son muy posteriores entonces, de hecho, nosotros eh, pues creamos el primer software SaaS de envío de email marketing de España, por supuesto, y, y, y te diría que, que de los primeros del mundo. ¿no? De hecho, nuestro primer cliente fue eh, eh, la Caixa, porque no, no sabían cómo, empezaron, era, empezaron a recabar emails, y estoy hablando del año 2000, eh, 2001, empezaron a recabar emails y, y no sabían cómo poder enviar de forma masiva y saber si la gente abría el email o no, hacían clic o no, o había una acción post-clic. ¿Vale? Eh, entonces este bueno montamos eso como, como y es un producto que todavía existe es verdad que ahora en un entorno tan competitivo como esa categoría, donde hay players de todo tipo, desde herramientas de, de marketing automation eh, tipo Salesforce a, a, a, a herramientas pues, long tail y, y mainstream eh, como Mailchip o muchísimas, no pues muy difícil tener hueco, pero es verdad que apalancados en, una, en una, una capa de servicio potente Todavía tenemos una cuota significativa, especialmente en México. Vale. Bueno. Ah, y bueno, y Marketing for E-Commerce. Claro. ¿Qué, ¿no? ¿Qué es? ¿La revista? Es la revista de... De... Sí, es el medio de comunicación que lanzamos un momento por un poco para afianzar el posicionamiento de, de Logia en e-Commerce. E se nos ocurrió tener un, un blog de aquella, de decir, oye, mira, vamos a recabar pues, eh, y escribir en, en Marketing for E-Commerce. Y fue, fue creciendo, fue creciendo en tráfico eh, hasta que un momento, eh, pues, eh, Rubén Bastón, que era una persona que tenía un background, había sido periodista, había trabajado como periodista y le llamaba mucho, pues decidimos que se dedicara primero part-time y, y ahora full-time. ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, se ese nos fue un poco de las manos, ¿no? Porque era como un side project que tal y ahora es un producto, pues, este eh, que da que, que, que una audiencia impresionante. Yo cada vez que veo los números, me quedo alucinado está por encima de los yo creo que el último mes de estaría cerca de los 600.000 usuarios únicos en la versión española otros 400, 500 en México, bueno las versiones de Colombia y Chile son más pequeñitas, de entre 30 y 40.000 usuarios al mes, más el YouTube, más el podcast, más la base de datos, o sea es... un bicharraco es un bicharraco, aparte ha hecho un curraza ahí, Rubén, Rubén, bueno. Rubén Bastón muy bueno muy bueno Sí, sí, la verdad es que eh, tiene mucho mérito, incluso en términos de, de, de revenue. O sea, es una división rentable, que da dinero y que crece. Y crece de forma significativa en términos de, de, de, de revenue, ¿no? O sea, es, yo creo que es un, para crear un medio de comunicación en, en los tiempos que corren creciendo y rentable, pues yo creo que no está nada mal, ¿no? Eso sí o sea, que es un unicornio, este, ¿eh? Esto no... todo, todo tiene mérito. Es un unicornio, pero tiene un mérito enorme. Oye, y yo quería preguntarte, en algún momento en tu... Claro, porque tú os contas la historia muy rápido y suena todo como... Cuando lo escuchas suena como fácil, ¿no? Pero esto es muy complicado. ¿Pero hay en algún momento en toda vuestra historia que decidís empezar a escalar como a lo bestia? ¿No? Es decir, o, o eso surge según han ido pasando los años. Porque, claro, ya tenéis un tamaño muy considerable, al menos en elogio. A nosotros nos escalaron a lo bestia. Y, y, y nos desescalaron a la bestia. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de conocer a Lucas eh, eh, Carné y a José Manuel Villanueva cuando arrancaron Privalia. Y, y nosotros los acompañamos. Nosotros fuimos el departamento de marketing digital de Privalia, pero realmente no éramos un proveedor, éramos el departamento de marketing digital. O sea, ellos tenían una persona, bueno, inicialmente, en de los primeros años fue el propio Lucas Carné, que, que llevamos todo, todo el marketing con él. Pasaba una, una, una, una mañana a la semana la pasaba en nuestra oficina pasaba toda la mañana revisábamos todo el marketing implementábamos nuevas campañas, primero en España luego en México, luego en Brasil, luego en Italia y después había un marketing manager por cada uno de los países y todas las manos, toda la ejecución y todas las campañas desde el primer a último cliente que entró ahí lo metimos nosotros ¿no? entonces eso nos hizo crecer muy rápido internacionalizar muy rápido con ellos nos fuimos a Italia y nos fuimos a Brasil en México ya estábamos nosotros eh, y después con Grupalia, eh, que con Grupalia, si, si, si Privalia fue rápido, con Grupalia fue exponencial. Uh, Grupalia fue, fue una, una orgía de, de, de velocidad, de dinero. Abrimos ocho mercados en un año. Ostras. Y o se abrieron ellos y abrimos nosotros, pero nosotros abrimos oficinas en cada uno de los mercados para darle soporte. Entonces, en aquel momento, pues, eh, bueno, reforzamos la oficina de Italia, que ya teníamos, eh, y abrimos eh, la oficina de Argentina donde damos soporte a Argentina y a Chile y abrimos la oficina de Colombia, donde damos soporte a Colombia y Perú. Eh, y bueno, es verdad que ahí crecimos muy rápido, de forma abrupta, eh, obviamente con mucho riesgo porque teníamos un porcentaje de negocio muy muy concentrado en esos dos clientes, eh, porque era imposible diversificar eh, y porque el 100% de, de nuestro tiempo lo, se lo dedicábamos a ellos. O sea, yo, yo, de hecho había gente que pensaba que yo trabajaba en Pivalia, pero me tiraba eh, eh, tanto yo como Enrique digamos eh, que era mi socio eh, que os decía, ¿no? digamos, bueno era, era, era lo que lo hacíamos hacer que esos clientes estuvieran contentos y que las campañas funcionaran porque claro hablamos de departamento de marketing ¿no? entonces tenía una implicación muy alto no este a de Prival eh, eh, durante un tiempo en vez de poner marketing ponía logias o sea, entonces tía eh, entonces esto fue eh, eh, un nivel de, de implicación y de responsabilidad pues eh, muy, muy alto ¿no? entonces claro tampoco teníamos posibilidad de dedicar tiempo a diversificar cartera eh, entonces cuando yo que nos descalamos claro porque eh, eh, grupalia Frenón en seco, Grupalia cerró seis mercados de golpe, los de Latinoamérica, se los vendió a Peixi Urbán, lo a vender también es una forma de hablar, sí. pero bueno, se deshizo de ellos. Eh, y entonces, bueno, de un día para otro nos dijeron, oye, chicos, que ya no tenemos una operación ahí, pues, eh... adiós. Entonces, nosotros teníamos, adiós. teníamos que cerrar la oficina de Argentina, teníamos que cerrar la oficina de Colombia, etcétera. En paralelo, este... Eh... Privalia empezó a internalizar parte del marketing en los países que tenían mercados más maduros empezó a internalizar eh, y Grupalia después a los dos años posterior también eh, a los dos años no, algo más aguantó algo más, a los dos años cerró Italia y España aguantó un poquito más pero ya con unas reducciones de inversiones muy, muy, muy bestias ¿no? era ya prácticamente a la, a la defensiva ¿no? eh, el negocio de las cuponeras en general quitando Gruponga aguantó un poco eh, eh, cerraron y, y eso, bueno, eso nos, nos, nos hizo crecer mucho y después nos hizo menguar, ¿no? Pero, pero no, no, fue, no fue un plan, ¿no? Eh, es verdad que eso nos dio mucho expertise y eso en mucho conocimiento. Eh, en aquel momento sí que lo vimos como una oportunidad de, de, de todo esto que habíamos aprendido, eh, afianzar el posicionamiento de expertos en e-commerce, porque la realidad es que no había en aquel momento... Eh, ninguna agencia que tuviera un expertise parecido, porque todos los grandes players que hubiera anteriormente de e-commerce eh, eh, lo habían hecho in-house entonces nadie había trabajado con agencias, entonces eh, el know-how que podían pues tener mmm, en viajes y dreams, pues lo tenía el equipo de dreams, no lo tenía una agencia de dreams o de Atrapal o, o de... No, no había, ¿no? Eh, eh, entonces eh, éramos el único que habíamos tenido la posibilidad de haber escalado un e-commerce eh, con esta volumetría ¿no? y con esta um, velocidad. ¿Y por qué decidieron hacerlo qué con vosotros? ¿Por no? Porque, Porque es curioso, una, un un área, de... De... a día de hoy de... Es quizás área de... De... Quizás raro, ¿no? Cuando ¿Sí dices una de... startup tipo de... privada y de... donde podría decir que el, que el marketing de... De... casi de... muchas veces es sí, uno de sus principales activos, que no esté bajo su control seguramente en un consejo, entiendo que se podría llegar a ver raro. Bueno, esto, esto, eh, yo creo que esto es un tema eh, que, está, que es un tema más de modas, eh, y, y te diría que al contrario, eh, que ahora se subcontrata mucho más. Eh. En, en aquel momento sí que ellos eran un rara avis, eh, pero ellos lo tenían muy claro, y yo estoy muy de acuerdo con ellos. Eh. Eh, para ellos no era core business el marketing. Vale. Era importante, pero no era core business. Era importante, obviamente, había que ejecutarlo bien y, y había que ser eficiente, pero no era core business. Uh, pues por definición cualquier cosa que no es como un core business es subcontratable ¿vale? Es verdad que nosotros no éramos una subcontrata al uso vale, pues Teníamos un modelo de, de muy vinculado a resultados, eh, teníamos una relación muy, muy cercana eh, Éramos más que un proveedor ¿no? Pero, pero no, era, no era core business, pero yo te diría más, es que yo creo que ninguna startup es core business en muy pocas, el marketing de captación, ¿eh? o sea, otro marketing de, más marketing de producto, marketing de postinamiento, eh, de, ¿no? de un sentido más amplio, de, eh, sí, pero lo que es el advertising, por, por ser puristas en el nombre, no no es, o sea, si te dedicas a esto, sí, si tú vendes negocios, compra y vender publicidad, yo, pues, pues sí, ¿no? Yo qué sé, eh, mmm, Trobit, pues claro, Trobit era comprar tráfico y venderlo más caro, ese es su core business, entonces, pues claro, no no no va a subcontratar el SEO Trobit sabes o, ¿no? o, el, o el RTV, pero, pero en la mayoría de los negocios no era. De hecho, nosotros teníamos el ejemplo tal, que era Core Business en, en privada, pues la oferta. Y cuando nosotros teníamos oferta buena, eh, con buenos descuentos y con buenas marcas, pues captábamos muy bien y muy barato. Y cuando teníamos marcas de mierda con descuentos de mierda, pues los CACs se iban. Y éramos los mismos, y las técnicas eran las mismas, y las segmentaciones eran las mismas, y las creas eran las mismas, y las dinámicas de captación eran las mismas. Pero claro, eh, es que tú coges una startup con Product Market Fit y esto crece y escala. Coges una startup en Product Market Fit y el marketing pues no va. Es verdad que dentro de eso, si en inversiones muy grandes, ser más eficiente te puede dar una pequeña ventaja competitiva. Pero no es diferencial. Ninguna se muere por hacer mal marketing o alguna es ganadora por hacer buen marketing. A no ser que su negocio sea el marketing, ¿vale? Que es, que es otro tema. Pero cualquier e-commerce o cualquier tal no es core business. Eh, y cada vez es menos, ¿eh? Cada vez es menos. Antes, porque antes podía ser más diferencial porque es verdad que había poca gente en el mercado que supiera hacer marketing digital. Hoy cada vez hay más. Y hoy cada vez eh, es menos dependiente del conocimiento de una persona. Antes un tío que sabía mucho de Google AdWords, esto era un artesano de optimización de campaña, que hoy con la tecnología que hay, es un tío que supervisa, que toque cuatro cosas, que define bien estrategia, pero al final es tema de tecnología y cada vez más los algoritmos irán sustituyendo más el trabajo de optimizador. Entonces, antes era muy diferencial, hoy cada vez es menos. ¿Y el modelo aquí está en cobrar fijos a los clientes o está en la parte esa variable? Porque has dicho que con Prival había un modelo parte a éxito, no Nintendo el Performance. ¿Es dónde está realmente el negocio o dónde está el negocio en una agencia digital? Mira, nosotros intentamos cobrar la mayor parte que podemos en fijo. ¿Vale? Y es esto, hombre, claro, todo el mundo quiere eso, ¿no? Pero, pero no, no es por nada, es porque el variable es un, un, un cúmulo de conflictos. Y de hecho, eh, eh, el ejemplo de Prival es un buen ejemplo. Nosotros pasamos de un modelo 100% variabilizado a un modelo... En, en la última etapa teníamos un modelo en el que la mayor parte era fijo. Porque el modelo 100% variabilizado, en el fondo es perverso, porque depende de muchas variables. De muchas variables. Pues oye, pues eh, yo qué sé, pues en caso de privada, oye, pues, pues obviamente de lo que decía, de oferta, pero de los gastos de envío. De, de muchas cosas que al final dices tú, oye, mira, es que yo quite los gastos de envío y claro, captas mejor. Ah, yo pide más access fee. dice algo, no. Entonces entras en esta cosa y dices, hostia, es que tengo que pagar mucho de variable este mes, ¿no? Y dices tú, bueno, es variable, ya, pero cuando, cuando la cantidad es muy grande, el tío dice, hostia, pero tú no mucho dinero. Entonces... Nosotros entendamos, el trabajo, tú tienes que ser capaz de evaluar que nuestro trabajo está bien. Y es verdad que normalmente tenemos un fee y un success fee en función de resultados, porque también es un poco coherente a nuestro, nuestra propuesta de valor, pero la experiencia es que el variable es un cúmulo de problemas. Vale. Y nos pasa con muchos clientes. Entonces, uh, lo que sí el cliente tiene que tener dentro del equipo, gente buena. Uh -huh. Nosotros somos buenos proveedores para clientes buenos. Y somos muy malos proveedores para clientes malos. Entonces, cuando el cliente es bueno, es capaz de valorar si nuestro trabajo está bien o mal. Y si considera que no está bien, pues que nos cambie. Pero entrar en la disputa todos los meses de este, ostras, este mes te pago mucho, este mes te pago poco. Y, ¿sabes? Ah, este que me pagas poco porque, no sé, tenemos un tema de, de, de créditos. Y, y claro, es que, claro, si cierran mucho el scoring, nosotros captamos muchos menos créditos. Claro, entonces, mi fee baja mucho, si lo tengo muy valorizado, estoy incómodo yo. Entonces, entramos en esta disputa que es poco sana la relación. Entonces, con el paso del tiempo eh, aprendes, aunque en el pitch inicial al cliente lo que le gustaba, ah, 100% variable, qué guay, tal, cúmulo de problemas, ¿no? La ventaja de nosotros, llevamos la mayoría de nuestros clientes, llevamos una, una, una relación larga y con el paso del tiempo la experiencia nos dice que pasamos a modelos más de reducción fija y menos de reducción variable. Sí, al, al final es el un tema de confianza y luego ya es un, y luego es un tema de optimización. Sí, el tema de la variable en pitch entra muy bien, no, bueno, qué guay, sabes, pero después eh, eh, la realidad es que... Entonces, nosotros ya intentamos en la medida de lo posible anticiparnos a ese problema y, y cerrar, al eh, eh, final nosotros vendemos horas eh, y, y hay que pagar nuestras horas y, y ya está, y obviamente podemos tener, si performamos un poco mejor, un variable, esto permite al, al, al cliente, pues variarizar un poco el impacto de nuestro coste en función de sus resultados, pero tiene que ser eso, un poquito, no. un poquito. Oye, y, y un tema que casi nunca se habla en consultoras y, y agencias y yo creo que es muy relevante es el tema del, del margen, ¿no? Porque al final se habla mucho mejor de, de margen en los e-commerce, pero cuando hablamos de servicios no, no siempre está claro. ¿Cuál es un margen sano? No sé si puedes compartir cuál es el margen que tenéis vosotros o como poco el, el, el rango de margen que una agencia debería tener. A ver, nosotros eh, después de todo nos queda como un 10% abajo vale eh, es un negocio de márgenes bajos en general y, y yo diría que nosotros tenemos una productividad razonablemente buena eh, pero, pero el negocio, hay mucha presión en precios porque es un negocio que hay mucha competencia a todos los niveles Uh, competencia de, de, de, de, de, de, de pequeñas agencias de freelance de, de agencias grandes que incluso a veces te encuentras con que son las más grandes las que son, están dispuestas a, a tirar más los precios sobre todo cuando el, la típica agencia que lleva todo y, y sacan a pitch un trocito ¿no? entonces nosotros entramos como especialistas en una manera muy concreta pues ellos como eso lo perciben como una amenaza a veces incluso están dispuestos a tirar los fees incluso a regalarlo con, con tal de que no entre alguien a cuestionar eh, lo que ellos hacen o, o eh, entonces uh, ahora una entrada también de, de, de consultoras, las consultoras, los, los, los consultoras más tradicionales que están entrando en, en digital y están entrando con modelos súper agresivos incluso consultoras entrando en modelos agresivos de 100% variable hemos escuchado a pros de consultoras de llegarle a un cliente, a un cliente grande oye mira, nosotros te, te hacemos este um, un diagnóstico free de todos tus activos digitales Um, para, para ver qué se puede mejorar, ¿no? Entonces el cliente dice, oye, a ver, viene una auditora de primer nivel, una consultora de primer nivel, hace muy un diagnóstico gratis, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, tú obviamente obviamente haces un diagnóstico, yo siempre encuentro un problema, no con el mecánico que quiere, ¡ostras! <risa> sí, y no, esto yo lo haría, tal, no sé qué. Entonces, siguiente reunión, mira, hemos encontrado estos puntos, puntos, puntos de mejora, este, estamos dispuestos, estamos tan seguros de tal, que estamos fuera a trabajar 100% variable. Uh, y echan a todo lo que hay ahí. Eh, y después, una vez que están dentro, pues ya cambian los modelos, verdad, no sé qué, o sea que hay, hay una conveniencia. Entonces, dicho esto, mantener márgenes altos es complicado. Tienes que tener cada vez propuestas de valor más diferenciales, eh, tener mucha fidelidad de cliente para, para no entrar en eso, ser muy relevante en cliente para que realmente tu salida pueda ser una amenaza para él en términos de resultados... Um, es un negocio complicado el negocio de la agencia Oye, cómo ser relevante? mí sí, ¿no? es ¿no? muy relevant, interesante eso de intentar ser muy sea, relevante sea, para el cliente, todo el, cliente es, todo el rato es que eso es lo no, mismo, fácil de decir no, pero muy no, difícil de hacer, ¿cómo se puede hacer? Es muy difícil eh, o sea, eh, al final es, es, es, es cuestión de que, de que de alguna manera tú puedas medir tus acciones con, eh, eh, con impacto en el negocio nosotros intentamos llevarlo al extremo, ¿no? Es decir, nosotros llevamos los medios sociales de, de Peugeot y, y intentamos medir coches eh, vendidos uh, en la medida que podemos, ¿eh? Y eso es una pequeña muestra pero ya tenemos un indicador de, oye, pues por ejemplo, sabemos de un porcentaje de clientes que interactuaron con los canales sociales y estos hicieron una prueba de conducción y finalmente compraron un coche, ¿vale? Entonces, esto nos da un indicador Entonces, nos, sali nos queremos salir un poco de, de métricas más estándar de, de, de medios sociales, ¿no? que podían ser pues, de engagement, de recurrencia, ya no te digo de, de, de número de seguidores, ¿eh? pero de engagement, cosas de este tipo, a, a llevarlo a métricas de, de negocio. ¿no? Entonces, para nosotros, obviamente, medimos el engagement de nuestras acciones, pero es una métrica intermedia. Nuestra KPI final, al final, es decir, oye, nosotros tenemos que ser capaces de haber identificado a más compradores que han interactuado con los canales sociales y que sabemos efectivamente que se compraron un coche. Entonces, cuando, cuando tu, tu conversación va más de esto con el cliente que con mmm, variables más eh, etéreas, ¿no? pues te lo llevo al extremo desde, hostia, por reconocimiento de marca o algo de este tipo, ¿no? hostia, es que es muy subjetivo, ¿no? O sea, eh, vale, sí, hago un estudio y puedo ver incrementos de punto de mejora y tal, pero ¿quién me dice a mí que otro no? ¿no? De hecho, por ejemplo, en, este, en, en agencia, ¿no? sacar la cuenta a Pitch cada dos años. Oye, si, si fueras tan relevante, no te sacarían a, a, a, a Pitch cada dos años. ¿Sabes? Yeah. Eh, entonces, eh, yo creo que si, si, si el cliente percibe que esto oye, está impactando el negocio y aquí tengo una seguridad de que esta gente está tal, es más difícil que esto pase. Te voy a hacer otra pregunta también relacionada con, con crecimiento de, de consultora, porque al final Miguel Sanz de Estudio Visisto nos preguntaba por Twitter que cómo enfocasteis el crecimiento en la estructura de equipo, que yo creo que es otro de los grandes retos ¿no? de una agencia, que necesitas escalar con personas y llegado a partir de un tamaño crítico que es muy complicado de gestionar. ¿Cómo habéis ido creciendo en estructura vosotros? Pues mira, nosotros eh, um, es así y cuento cuando, cuando creces de, de, de, por encima de determinado tamaño, yo calculo, cuando te pasas de 25 o 30 personas, esto se vale mal. ¿eh? Porque ya empiezas a meter, ¿sabes? Eh, puestos intermedios ineficientes, que es el que vigila, el que vigila, de gestión y no productivos, ¿sabes? Y, y son cosas que a mí me ponían muy nervioso, ¿no? Um, y entonces, eh, eh, en el en concreto, lo que hicimos, que es donde tenemos ma mayor volumetría de personas y donde... Eh, partimos la agencia, primero la partimos en cuatro y ahora la tenemos partida en tres. Bueno. Eh, y realmente funcionamos como, como cuatro o como tres, en este caso, como eh, eh, microagencias, ¿no? Entonces, donde el tramo de control del, del el DSC, que al final es como un mini director, pues un, un directo, funciona como, como, como una microagencia. ¿no? Entonces lo que sí preservamos es eh, que, que el know-how transversal siga fluyendo. Bueno, uh -huh. uh, y tenemos unas, unos hub leaders que son los encargados de traspasar el conocimiento de best practice de un cliente o de una tecnología o de un producto o de un case study a, a las otras eh, eh, DSCs DSCs son autónomas vale. tienen el 100% de, de, de, de, de el equipo necesario para hacer un deployment total de una campaña vale. uh, entonces eh, tienes eh, la volumetría de una agencia más grande pero tienes la eficiencia de una agencia pequeña vale. y la agilidad de una agencia pequeña entonces, realmente, eh, un cliente es cliente de Logia, pero es cliente de una DSC de Logia en concreto. Eso sería como un, como un squad un poco más grande, ¿no? Otro, otro sí, tamaño, pero un poco la estructura. Guay. ¿Y, y hasta, Es un squad de... ¿Hasta qué tamaño tú crees que eso es eficiente? ¿O habéis hecho algún experimento con esto? ¿O habéis hecho algún experimento con esto? Pues mira, yo creo que al final lo partimos en cuatro uh, inicialmente y, y uh, había unas, eh, en, en su momento ya había unas entre 15 y 20 personas por cada uno de los eh, eh, squads, de los DSCs. Uh, y bueno, después fue un poco que quizá eh, eh, eh, nos costaba con ese tamaño tener equipo suficiente en cada una de las DSCs. ...para toda la tipología de campañas, ¿no? entonces teníamos que hacer cesión de recursos... ...porque no teníamos recursos suficientes en los cuatro equipos... ...y aprovechando también que una de las personas que dirigía una SC salió... ...por lo que distribuimos en tres... Y por ahora estamos en tres, y más o menos pues hay unas 30 personas, ¿no? algunas de menos por DSC. Yo creo que es el máximo. ¿eh? A partir de ahí ya vuelves a en entrada que ya vuelves a tener que encontrar subestructuras de, de, de, de seguimiento y que, que son poco eficientes. ¿no? Eh, yo diría que nosotros estamos a, a cerca de, de, de, de plantearnos eh, hacer un split y hacer una cuarta. Vale. Tiene, tiene que ser divertido hacer un, un split, ¿no? Porque habrá que reorganizar recursos que ya tienes hacia la nueva. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros al final, nosotros como somos una maquinaria de cambiar, tenemos a la gente muy entrenada y la gente ya está acostumbrada. Entonces, bueno, sufrimos poco los cambios, ¿no? Soy un obseso del cambio y, y al final, este... Eh, la gente está acostumbrada y, y, y bueno, no, no sufre tanto. Bueno, hombre, el, el primer cambio cuando fue de todo un equipo, sí que fue un poco, no te diría dramático, pero hubo gente que, ostras, al final está yo estaba en el equipo donde estábamos todos los SEOs, ¿no? Y ahora solo estoy con otro SEO, porque estamos, no, ahora hemos, yo qué sé, seis o ocho y hemos dos, dos, de dos, dos, ¿no? De grupos de... de... Y, y claro, ese rollo de pertenencia, yo antes pertenecía al equipo de los que hacían lo mismo que el yo... Y ahora pertenezco a, a un equipo vertical, ¿no? Pero es que realmente la otra organización no tenía ningún tipo de sentido porque era la organización menos customer first del mundo. Porque era una organización pensada en nuestra organización. Ahora no, ahora todo es orientación al cliente. Entonces, claro, tú, tú no tienes un jefe que es un, que, un manager que es el de, de tu conocimiento. Tu manager es el que reporta directamente al cliente. Bueno, entonces estás mucho más cerca del cliente, ¿no? Entonces es mucho más eficiente. Entonces, sí, los cambios son complicados, pero bueno, en nuestra organización estamos bastante entrenados sí, y nos van saliendo más o menos bien. bien. bien. Te, te voy a hacer una pregunta, a ver, si, a ver cómo lo lidias. Si tuvieras bien. tres cartas mágicas, si te más más que te permitieran deshacer tres te decisiones, te decisiones del de pasado, de ¿cuáles de te cargarías? De ¿Qué de de de decisiones cambiarías? A ver, hay una que es muy obvia, que es por lo que te comentaba antes de cuando hicimos la... Cuando dice la fusión, no, no haber preguntado. Es decir, a mí me, yo hice un canje de acciones simplemente. Yo, comenté, yo lo valoro en términos económicos. Es decir, sí que valoramos decir, oye, ¿cuánto valía Galicia Ban en su momento? Este, y, y esa ecuación de canje, ¿no? Pero, pero, pero más allá de eso, mmm, eh, yo no El pacto de socios aquí. ¿Cuántas acciones.? Por lo mí me veo ¿no? este porcentaje de acciones, ¿no? Entonces, no volver a hacer una operación sin, sin, sin un pacto de socios. Esto es muy obvio, pero. Eh, no sé, es que puede haber 40.000 cosas que cambiaría. ¿eh? Hoy, por ejemplo, eh, estaba viendo un tema en México y me, y me recordaba de, de una cosa en México que, que cometimos un error muy grave, que fue transicionar de director general en México con un, con un tiempo de, de hangover muy pequeño. ¿vale? Eh, México es un mercado muy, muy complejo, donde es un mercado muy personalista y tú tienes que hacer el traspaso de los clientes. No es decirle a este, no, es que ahora me voy yo y está Menganito. No, no. Y es que hacer siete comidas con el cliente y Menganito para que todo, todo este relacional que tú tenías, realmente Menganito no lo pierda, ¿no? Porque los negocios se basan mucho en personas, ¿no? Y después sobre todo si mandas una persona desde España, porque claro, la persona que, que volvía pues, ya estaba con su cabeza en España y la que iba tenía que entender el mercado, preocuparse por su familia, en ver dónde voy a estar, o sea, que, claro, y eso si no lo haces convivir y, y ese año nos pegamos un bofetón importante. Por, por, por no hacer un traspaso, ¿da? Entonces, eso también lo cambiaría, ¿no? Y. Y otra cosa, pues. No sabría decirte. Vale, es que cambiaría. Muchas cosas. Muchas cosas. Sí, a ver, es que yo cambio, eh, cambiaría y cambio, ¿no? Porque. Este, quizá. Quizá aprender a delegar antes, ¿no? Eh, Quizá yo era muy. Uh, yo creo que es una, una, una característica bastante común en la mayoría de los emprendedores que tenemos una forma de hacer las cosas y tenemos una opinión clara de cómo hacer las cosas y, y creemos que solo lo que no, como nosotros pensamos que hay que hacerla en ese momento es como se debe de hacer. ¿no? Entonces, este, al final, este tipo de, m, nos cuesta delegar. De, delegamos tareas, pero no delegamos responsabilidades. ¿vale? Eh, entonces yo creo que al principio hacía mucho micromanagement y ahora mmm, no hago ninguno eh, y yo creo que, que, que hacer eso eh, fue un gran acierto. ¿no? Entonces eso, si tengo que cambiar algo, lo haría antes. ¿no? Voy a, ¿no? Aprender antes, a, a, a delegar antes, y a confiar y a pensar que oye, eh, eh, hay, otras for hay for más formas de hacer las cosas y a veces con el mismo resultado o con mejor resultado de como tú las harías. Y, y hay que dejar a la gente que, que se equivoque ¿no? y que, que tome decisiones y que, y que desarrolle. ¿no? Y eso es una, una gran forma también de, de que la gente genere vínculos con la compañía, porque eso genera un sentimiento de pertenencia muy grande. Porque tú te sientes relevante en la compañía. ¿no? Volvemos a lo de relevante con los clientes, pues que el equipo te sienta relevante. Y la mejor forma de ser relevante es que lo que tú opinas, pues pasa y que puedes tomar decisiones y que tú puedes hacer cosas. y que sabes Si al final este, haces lo que te dicen, pues no, no te vas a sentir un relevante. ¿no? Pues voy a aprovechar esto que dices para conectarlo. Vamos a buscar la transición a tu etapa de... Pues, claro, también eres business angel, inversor, y quería preguntarte cositas por aquí. Entonces te voy a hacer una pregunta, pues entender más cosas. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú esta transición, ¿no? en, la, en la que has pasado de, de estar en el día a día de, con los clientes y demás, ahora que a lo mejor estás, si no me equivoco más, en, en Grupo Vico, que, que Logia ya tiene su propio CEO, no que, que está Álvaro, creo, dirigiéndolo todo. o sea eh, Es que es un cambio muy gordo, ¿no? Entiendo, en relativamente... Pues, Años, ¿cómo lo has vivido? A ver, fue algo bastante progresivo y bastante natural, ¿no? Es decir, al final, en la medida que empiezas en este proceso de delegación, pues poco a poco te vas quitando el día a día, uh, y, y te vas dando cuenta de que estas cosas pasan y cosas, pasan cosas buenas. Uh, yo, de hecho, cada vez que me pasa algo relevante, eh, y, y yo no me había enterado, mmm, me alegraba, dice, hostia, esto funciona. O sea, ¿no? Si ganamos a un cliente, yo no sabía ni que habíamos picheado, hostia, cojonudo. O sea, esto... Entonces, poco a poco vas cogiendo confianza y te, va, y te, vas, a, y te vas apartando. ¿no? Y entonces, bueno, te, te pasas más a un rol de, de, de ayuda en el que eh, pues, tu equipo pues, te utiliza para, para, para, para preguntarte, oye, pues, eh, ¿cómo crees que tal? ¿O qué opinas? ¿O cómo lo harías? ¿O cómo tal? Y, y te centras más en temas más, más estratégicos. ¿no? Y yo lo, lo, lo, lo llevo bien, la verdad es que no, no estar en el día a día. La verdad que el negocio, sobre todo el negocio de la agencia, de, es un negocio duro. De, de, de, o sea, es un negocio muy demanding de cliente. De, ostras, yo, sobre todo la etapa de privado y grupal que os comentaba antes, que yo era bien primera persona, que yo estaba en primera línea con, con el cliente, que era un sin vivir. O sea, claro, y sobre todo, yo llevé mucho cliente emprendedor. no pues el por la nevera roja, pues hay un cliente emprendedor, claro, un emprendedor trabaja 24 por 7, y te llama a las sábados, domingos, y le pasa de acá en las ventas y te llama a ti. O sea, eso creo que no tengas nada que ver, ¿sabes? porque eres el del marketing, ¿no? Entonces, hostia, esto, eso es, es muy exigente, ¿no? Y, y no, y no tienes agenda. Yo, yo decía, yo que no tenía agenda. la Agenda la tenían mis clientes. Y me puedo quedar contigo. Te decía, oye, Corti, ¿podemos hacer algo? que igual te cancelaba. Ahora, hostia, un cliente, un pollo, me llaman, perdona. Entonces, eh, claro, eso también es muy difícil tener, eh, pensar en estrategia, porque estás metido en el día a día, ¿no? O sea, es muy difícil saber para dónde va el barco si tú estás ahí en galeras viendo, agarrando el motor y de grasa hasta aquí, ¿sabes? No puedes sacar la cabeza para mirar, ¿no? Y... Y, y la verdad es que salirme un poco del día a día para, para mí fue un, un, un alivio, ¿no? Y aparte hago otras cosas que me gustan mucho más, que yo creo que es, que es lo que realmente aporto más valor, que es en el, en el proyecto de idear y lanzar cosas, ¿no? Y esto lo permite, pues, conceptualizar y, y poner más foco. Cuando, cuando hay una spin-off y hay una new sea por ejemplo, con el tema de marketplaces, su momento pues se eh, puse mucho foco porque quería que había una oportunidad grande y ayudando mucho pues a Mónica a, a lanzar Tandem eh, y oh, pues ahora ya, ya ya ya ya corre pero pero me, me, me motiva más esta fase de oye vamos a, a lanzar algo nuevo que, que, que oye vamos a ver si ganamos un cliente más y, ¿sabes? emprendiendo de nuevo ¿no? es casi que emprender, te permite emprender aprender, desde, aprender, desde de tu, emprender, propia compañía. De tu propia compañía correcto y eso es la razón por la que mucha gente se extraña que lleve tanto tiempo y que no me haya conociéndome, ¿no? que no me haya cansado. ¿no? Y no me cansé precisamente por esto, porque, porque hay un modelo de entreprendimiento dentro de la compañía continuo de, de, de lanzamiento de cosas y, y que bueno, que yo miro para atrás y es que no me dio tiempo a aburrirme, ¿no? Países, mercados, compañías, tierras, socios, cerrar compañías, abrir compañías <ríe> a que tuvimos proyectos... O sea, imposible aburrirse aquí, es imposible. Esto es una, una persona que salió una vez que le, le preguntamos para hacer un vídeo decía, trabajar en lógica es como trabajar en una montaña rusa, y es verdad, es un poco, es un poco el día a día. ¿eh? Claro. claro. Y, y siguiendo esta inquietud sí, tuya, te inquietud pusiste tuya, eh, algún día a invertir día en startups, start ¿Por, por, start ¿por qué te ha da dado por, por ahí, te da por y, ahí y, y qué te, y qué te, y qué te, te, te aporta? aporta? Mira, este claro, nosotros tuvimos la suerte de haber trabajado para muchas startups, eh... Y empezar a entender lo que era una startup, ¿no? Eh, entonces, eh, yo conocí las startups no como inversor, sino como proveedor, pero me, me permitió estar eh, cerca e identificar la potencial la oportunidad, ¿no? De hecho, nosotros en su momento, cuando, cuando se lanzó Privaya, no invertimos, pero no invertimos porque no teníamos el mindset y nosotros, no, para nosotros no, no, no, no, era, no tenía ningún sentido, ¿no? Pero, pero claro, lo miras con perspectiva y dices oye, es que nosotros igual igual no, seguramente hubiéramos ganado mucho más dinero metiendo un pequeño ticket en Privalia en aquel momento cuando empezamos con con Ocas y J que lo que ganamos como proveedores ¿no? um, entonces bueno, eh, con esto de trabajar para startups, empiezas a tener la inquietud y empiezas a probar ¿no? y, y después te das cuenta de que probar así de forma random pues es azar puro eh, azar puro eh, eh, y entonces oye, para, para, para intentar hacer esto un poco bien pues eh, este, eh, hay que hacerlo y dedicar un poco de tiempo ¿no? y poner un poco de orden ¿no? y después porque me encantan los emprendedores y, y me encanta, eh, conozco gente apasionante aprendo de modelos de negocio que de una forma brutal o sea creo que eh, es, es, es la, una forma de, de, de mantenerme en, pues muy en contacto con, con nuevos modelos de negocio con nuevos productos, con innovación, con disrupción ¿no? y e incluso con formas de trabajar, ¿no? La verdad es que eh, cuando coges de mente dimensión te das cuenta de que empiezas a parecerte ya a las compañías más... Eh, te pueden aparecer más a, la, a los corpos, ¿no? Y a los procesos y lentos, ¿no? Y, y te das cuenta que en tu compañía tardan en pasar las cosas, ¿no? Y con emprendedor hablas, y, hostia, y la semana siguiente hizo 200 cosas, y ya cambió no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, yo cuando hablo con ellos y veo eso, claro, vuelvo a la, a, al grupo con, una, con las pilas cargadas de digo hostia, te, tú, tenemos que venga, va, es que nos estamos acomodando, hay que hacer esto, como que no se puede hacer esto, y que necesitamos tres meses para avanzar esto. Pero ¿Qué me estáis contando? Que hay dos con un palo y una piedra lo hicieron en una semana. ¿Sabes? y nosotros que tenemos aquí recursos, equipo, tal, no sé qué... ¿Sabes? Entonces, eh, es verdad que a nivel de formas de trabajo, actitud y tal, pues a mí me enriquece mucho, ¿no? Y, y conozco gente increíble. O sea, y después incluso gente que al final acabo trabajando en el grupo y hasta como una forma de, de, de, de recluirme, bueno, no sé, me aporta muchísimo, me aporta muchísimo, me encanta. Oye, has dicho que, que eso, que invertir un poco sin que entre comillas es azar y que hay que meterle un poquito de, de orden a eso. Para, para alguien que pueda tener la capacidad y quiera empezar a invertir en startups, ¿cómo se mete ese orden para, para que la inversión al final sea más rentable? ¿Cómo hay que vamos, ¿Cómo hay que invertir de una forma ordenada en startups? Bueno, al final, obviamente hay que diversificar, y cuando hay que diversificar, pues dices tú, oye, ¿tú qué capacidad de inversión tienes? Pues mira, tengo tanta, vale, pues lo divides entre 10, eh, eso lo divides entre 3, y eso te puede dar el ticket mínimo que puede empezar, y en las que va bien tienes que hacer follow-ons, y, y, y tener más dinero en las buenas, ¿no? Entonces, normalmente un, un business angel, ¿qué hace? Eh, hace tickets pequeños de forma random, no hace una estrategia de invertir en 10 o 15 compañías, tiene 2, 3, 4 compañías, no con lo cual ya por estadística que le salga es casualidad eh, y aún encima no tiene este mindset de, de hacer follow on y de meter más dinero en la que va bien diversifica, puso entonces que es casi un tema de la propia matemática es muy difícil que te salga eh, entonces al final hay que replicar la estrategia de, de, de, de fondo, con tu capacidad de inversión pero estrategia de fondo, y después hay que hacer análisis porque dices tú, esta es buena, pero ¿buena comparada con qué? ¿Cuántas viste? Sí. ¿Sabes? Porque seguramente, y, y, y pasa muchas veces, eh, eh, atacando la misma categoría hay tres o cuatro. Sí. O sea, pues tú escoges bien si tuviste la oportunidad de evaluar tres o cuatro. Si solo viste una, igual estás cogiendo la más torta de las cuatro. Claro. Y para eso hay que tener el deal flow suficiente, poder haber, eh, tener acceso a esas oportunidades. Y esto oye, no es fácil. Hay que construir eh, un network, tener un deal flow, tener una visibilidad, que la gente tenga en proyectos, tener contactos con otros business angels o con fondos para que de alguna manera pues también eh, eh, te prescriban o tú prescribirlos, ¿no? y que te den visibilidad. Eh, o sea, es un tema de tener buen deal flow. Para invertir bien hay que tener buen deal flow. Y tener buen deal flow es muy complicado porque las operaciones buenas normalmente, y es verdad que hay excepciones, hay operaciones que igual tardaron en cerrar si fueron complicadas y si fueron muy exitosas, pero en general se cierran bastante rápido. Entonces, eh, no, no suelen ser compañías que aparecen ahí en todos los foros y están por ahí dando, picheando en todos los lados, ¿no? Son compañías que más o menos son eh, equipos buenos son oportunidades buenas y, y se cierran relativamente rápido, ¿no? Con lo cual, estás muy cerca de, de ese deal flow o es complicado que, que te llegue, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, te das cuenta que a veces pues, acertaste y es un poco azar. Y a veces me dijo, no, es que llevo dos y las dos me salieron bien. Y, ah, es que yo soy muy buen business, ¿eh? Y dije, no, tuviste suerte. O sea, tu, tuviste suerte y punto. No, no hay más, ¿sabes? No, tu, no. Tiré la moneda tres veces al aire y me salió cara. Siempre que salte una moneda me va a salir cara. No. ¿Sabes? Si sigues tirándola, te va a salir 50% cara y... Q, punto. ¿Sabes? Entonces, al final, eh, eh, la inversión en startups se empieza a parecer a la, a, a la estadística, ¿no? Obviamente, dentro tú puedes hacerlo mejor que la media o peor que la media, pero si no tienes volumetría y, y, y metodología que, que haga la estadística cubicar, eh, te sal, puede salir bien o te puede haber salido mal, pero no, no es referente de nada, ¿no? Y hablando también de startups, Javi, este de, de Frankie de King, hacía una pregunta que, que no te hacer, pero me ha influenciado esta, que es ¿cuáles son tus startups que has invertido preferidas? A, a ver si sale Frankie o no, que a lo mejor oh, Javi se lleva algún susto. A ver, eso esto es como preguntarle, a un padre que a qué niño quiere más, ¿no? Es decir, este yo, yo, yo creo que, que, que, que tenemos un portfolio en, en, en la NAE, que es donde, donde vehiculizo todas las inversiones ahora, eh, muy muy bonito, que todavía está en una fase muy muy incipiente y todavía le quedan muchas startups, mucho por demostrar, pero, pero hay muchas, ¿no? Este, si tengo que decir una, y por utilizar un criterio objetivo, eh, eh, eh, pediría Arengu, pero Arengu porque la, la vi desde, desde un, un, de una conceptualización muy inicial, eh, Jacobo trabajó en Elogia eh, y, y participé mucho más en, en, en, el, en el proceso de, de, de definición y de lanzamiento y de, y de fan racing ¿no? eh, y después porque un, un hecho muy, muy objetivo, es la que más stake tengo con lo cual ¿sabes? <risa> <risa> sí, si tengo que escoger con una que vaya muy bien, que sea la que es la que más stake tengo ¿no? Pero, pero no, es eh, simplemente eh, porque, porque mmm, tengo cariño especial porque lo, lo vi desde, de tal y pues eh, eh, Jacob pues, pues trabajó mucho tiempo en elogia y, y, y es como, un, claro. una, como una parte de, del grupo, ¿no? Eh, pero bueno, sabes que, que el resto pues de todas las de, de startups fantásticas, ¿no? Y que, y que todas que tienen mucho potencial y que el tiempo lo dirá, ¿no? Y a veces cuando al principio algunas te parecen que van muy bien, pero después eh, hay... Esto es una carrera de fondo, ¿eh? eh aunque puede, algunas puedan aparentar que en una fase inicial eh, corren más, después eh, otras pues da, las adelantan, entonces hay que ser prudente. Bueno, a que vayan todas bien, eso sería lo guay. Ahora vamos a hacer la contraria, porque Nico Burr, que ahora está en Codeli nos pregunta, ¿Las 3-4 startups donde pudiste invertir y dejaste la oportunidad de escapar? Cuenta, al menos la, las, las que más lamentas, ¿no? Que dices, me cago en la leche, está... Tenía que haber entrado. A ver, ya le contestaba ahí a Nico, ¿no? Yo... yo es un artiporfolio fantástico, ¿sabes? Del, del de que estoy muy orgulloso, porque yo siempre digo que, joder, eh, eh, eh, eh hay que tener buen antiporfolio, es que si no, o sea, todos los grandes inversores tienen buen antiporfolio, porque esto es que estás cerca de las oportunidades, ¿vale? Entonces, eh, oye, por lo menos tuviste la oportunidad de escoger, te equivocaste, bueno, pero eso es que estabas donde, donde, donde tenías que estar, ¿no? Entonces, joder, ya te decía antes, ¿no? ¿no? No sé si es antiporfolio, porque nunca fue una evaluación real, porque no era hasta la mensa, pero nosotros podíamos haber invertido un privado en su momento y no lo hicimos, ¿no? Um, yo me miré bastante tiendeo y no invertí. Y, y aparte, María, que es una de las gemelas y tal, que ahora está en el piso de arriba de nuestra oficina, eh, eh, a veces me lo recuerda. Eh. Ah, no invertiste, mira, que bien normal. Vale, vale". vale, María, vale, vale. Este. Eh, sí, sí. Después tengo otra, otra anécdota que, que, eh, que, que a mí, yo invertí en, en, en Globo en primera ronda. Y cuando todavía estaba en una fase muy, muy inicial, fase de ideación, Oscar Pierre me, presentó a, me mandó un mail cruzándome con Carlos Pierre, que era su primo, diciendo: Oye, mira, que Carlos está buscando ronda en Bad y tal. ¿no? Y se me traspapeló y no contesté. Y, y como dos o tres años después, eh, eh, buscando un mail de Oscar por no sé qué, de, bueno, de validas acciones de qué rollo, encontré ese mail y digo: ¡Hostia! Y, y casualmente yo después conocí a Carlos por otras razones, ¿no? Y, y dije, ojo, ¿eh? Y contesté ese mail después de dos años y dije, hostia, vais a perdonar, pensé que soy un mamón que no conteste este mail y tal, no sé qué. Entonces, nunca, no, no la evalué, pero bueno, conociendo después a Carlos y en la fase tan inicial que tal, pues seguramente hubiera invertido si, si hubiera contestado ese mail, ¿no? Y después, en la fase ya más temprana, pues se eh, dejé escapar Colvin, que es una compañía de ventas de flores que va muy bien, eh, por dos veces, o sea, en, en recurrente. Con alevosía. Error, <risa> con alevosía. Con alevosía. <risa> eh, Belvo, también eh, Belvo no invertí, una compañía que también de, de, de, de, de ese equipo de, de Bers que, que lanzaron la, la pipa para FinTech en, en, en Latinoamérica, que también va muy bien. Eh, no sé. Tengo bastante Hay unas cuantas. Decía Nico también otra pregunta que creo que aquí hay, que tiene mucha chicha, que es cuál es el momento o KPI que un emprendedor tiene que fijarse o aceptar eh, para darse cuenta que el negocio no tira y es mejor dejarlo. Y es que es, yo creo que es muy complicado, pero no sé si tú nos puedes iluminar un poco. O sea, una KPI, o sea, cada, cada negocio es un mundo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero el tema es que cuando tú eres no eres capaz de demostrar que... que, que que hay mercado o que tú no tienes market fit con ese mercado, ¿no? Entonces, yo no sé cuándo, lo que sí tengo claro es que hay que saber tirar la toalla, ¿vale? O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos mensajes de resiliencia y de venga, y que hay que insistir, y persistencia, y ese es el principal activo de un emprendedor, porque hay mucha gente que lo toma al pie de la letra y se complica la vida, eh, avala, prestos, eh, eh, avala personalmente préstamos eh, hipotecas, eh, contigo, o sea, y hay, que, hay que saber diferenciar y hay que, hay que limitar el riesgo y decir, oye, mira, esto es una empresa, una startup, está bien, eh, hay que obviamente ir con todo y, y, y poner todo un empeño en que salga lo mejor posible, pero bueno, hay que saber también si, si no va y, y, y es que no pasa nada, porque es que lo, lo más normal es que no vaya, es que es un tema estadístico, ¿sabes? o sea, no pasa nada. Eh, eh, yo creo que empecinarse un error cuando el mercado te está demostrando que, que oye, o, o que, que tu producto no encaja, o que llegaste tarde, o que otro competidor eh, te está comiendo, no sé, y que de alguna manera, ¿sabes?, no no eres capaz de dar de, de, de, y, y hay, que, hay que saber bajarse, ¿no? Pero es muy difícil decir cuál es la KPI, porque cada modelo será uno, ¿no? Pero, pero es decir, oye, ¿hay market fit o no hay market fit? Y, y esto es lo, lo, que, lo que tienes que, que saber determinar. Y esto no es tan obvio, ¿eh? Porque... Tú siempre, que, eh, lo que sí, yo dado algunas ponencias, yo dado una charla en sí, lo que es el market Fit y es difícil saber uh, si no lo tienes, pero es muy fácil saber cuando lo tienes. O sea, pero cuando hay market feed se nota, se nota de verdad, ¿no? Eh, o sea, cuando tú el mer tu mercado realmente compra tu producto, empiezas a captar clientes fácil, o sea... La rueda, hostia, ya no es... No, es que la moví un poco... Ah, mira, ya hay marquete, la moví, ¿cuánto? Hostia, estuviste ahí empujando ahí con un desgraciado, ¿no? O sea, ya... la moví un milímetro. No, no, cuando hay marquete, la rueda abajo Va, se ve que tiene ritmo, ¿no? Entonces, yo creo que si pasa suficientemente tiempo, y tienes que dar un tiempo razonable, obviamente, pero te que no es capaz de hacer eso rodar, eh, yo creo que hay que... Porque aparte, sobre todo la gente buena, eh, y, y yo sé mucha gente que muy buena, eh, eh, que tiene un coste de oportunidad muy grande por haberse empecinado en un modelo de negocio que no es bueno o no es suficientemente bueno, bueno. Eh, entonces bueno yo creo que es razonable bajarse y, y, y... Cambiar. Sí, un buen mensaje porque un, es verdad que durante mucho tiempo se ha, se ha transmitido eso, ¿no? Que, que el emprendedor que persiste al final, como que sale con la suya. Hay mucho, suya. mucho caso de éxito de, gente que, de, éxito de diez gente que 10 años que fracasando en el undécimo lo consigue, bueno, y ese es uno entre 200.000. Correcto, ¿sabes? Correcto, ¿no? Entonces, bueno, sí, puede ser, ¿no? Pero seguramente haciendo ya otra cosa distinta, ¿sabes? O sea, totalmente distinto. Y hostia, y después, si tú quieres hacer algo distinto, o igual lo puedes hacer de cero sin el legacy de toda una compañía con deudas, con socios, con no sé qué, con tal, y no pasa nada. Y, y aparte, yo creo que incluso de cara a que la gente pues decir, no, es compromiso por los socios. Oye, a ver, el que invierte y el que no es su problema, sabe a lo que juega. O sea, yo cuando invierto en una startup sé que lo más probable es que pierda el dinero. Bueno, yo nunca le voy a reprochar nada a un, a un emprendedor que a un momento dado. Hombre, si a, a los seis meses dice, oye, mira, que no, que paso, que me cansé. Hombre, entonces sí. Pero alguien que lo intentó y que realmente lo intentó y que ve que no hay mercado y que tal, que no sé qué, oye, que al final de, de, de, desiste, a mí me parece razonable, ¿sabes? O sea, este, y creo que todos los inversores que invierten de forma profesional lo entienden y lo asumen, ¿no? Eh, insisto, eh, una vez que, que, que de verdad lo hayas intentado, ¿no? Pero, pero yo creo que que esto y, y no pasa nada sabes si igual eh, esto y y, y yo eh, estoy dispuesto a, a invertir en un, en un emprendedor que, que, que se equivocó en modelo pero que demostró y que ejecutó bien y que dio todo de sí y después oye pues cierra y, y con... de hecho por ejemplo este yo invertí en en, en Nuria Domínguez en ah, cómo se llama la startup ah. Bueno, Era un e-commerce un e de. Um, ah, un e-commerce de, de moda infantil, fracasó y al final eh, eh, eh, la acabé contratando. Y bueno, de hecho se, se incorporó como socia en Tandem, ¿no? Este. No era, Domínguez, no era Castro, perdona. Nuria Castro, y porque a mí, como emprendedora, Nuria me demostró que, que era eh, súper pelona, que tenía una, unas ganas tal, que a la típica que, que conseguía lo que hacía falta, que se si había que conseguir una marca para venderla este como si le esperaban en la puerta al tío hasta que conseguía hablar con él, ¿sabes? Y oye, pues mira, al final el modelo de negocio no funcionó, pues no funcionó, no pasa nada. Sí, de todo de sentido. De todo Oye, sentido. Y, y hablando del ecosistema de emprendimiento sí, de ecosistema en general, de emprendimiento de... ¿tú cómo lo ves? ¿Ves que tenemos un ecosistema te emprendedor, te emprendedor, emprendedor sano emprendedor o, o, o ves sano cosas o que te gustaría de cosas cosas que fueran distintas? No sé, es, es, eh, comparar esto es muy complicado, ¿no? Eh, ¿Comparado con qué? no hmm. eh, Yo creo que el problema emprendedor pues cada vez está mejor, cada vez está más maduro en el sentido de que hay... Me, más gente dispuesta a emprender, eh, emprender, ya no hay un tabú con un emprender. Ah, imagínate, cuando yo empre... empecé, una, una... yo soy hijo de dos funcionarios. Mi padre decía, te tenías te, te, si idiota te perdido. ¿sabes? En vez de probar una posición como yo, teníamos tenías un tonto perdido. Pero ¿no? pensé durante mucho tiempo. ¿no? Este, eh... Entonces, eso hoy no pasa. ¿no? Entonces, yo creo que el ecosistema está mucho mejor. ¿Qué tiene que mejorar? Pues obviamente, porque hay temas mucho más maduros, eh, en el que eh, eh, pues hay más cosas, pero yo lo veo, lo veo bien. Lo, el tema es que mejora, ¿no? que es lo importante. En términos relativos, lo veo mucho mejor que hace 2, 3, 4, 5 años um, y que hay muchas oportunidades y que dinero a, nunca tanto hubo. O sea, que el que quiera aprender, si tiene, un, si es bueno y tiene una buena idea, que no dude que, que va en financiación, porque hoy, eh, bueno, para casi todos los días se anuncia un, un nuevo fondo, ¿no? Hoy, hoy salía el, el, el, el nuevo fondo de los de Stikersbiz, ¿no? De, And sí. de Ander y de... Sí. Pues, o sea, es este que, básicamente, en, en, en, el, en los últimos 12 meses, eh, todos los todos los meses se anunciaba un fondo y cada cual más grande, ¿no? De, de, de, con lo cual... Yo creo que está bien. Sí, no, la verdad que ya los fondos de cientos de millones de euros en España ya es como algo normal, que hace hace unos años era algo anecdótico. ¿no? Eh, te voy a traer ya dos últimas preguntas, o sea, quizás un poquito, no llega a ser personales, pero más cerca de lo personal. La primera es, si empezaras a día de hoy de cero, imagínate que, que mañana reseteas eh, tu vida profesional, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿En qué te gustaría invertir los próximos años? Hombre, a ver, si empezara de cero, seguro que no sea un negocio de agencia. ¿Mm? Um... Si empezara de cero, pues montaría una, un, un, algo escalable, una startup, y eh, pues no sabría de qué, pero, pero desde luego montaría algo que fuera escalable, que fuera eh, internacionalizable fácil, o sea Supongo que, que, que todo lo que... Lo, es curioso, ¿no? por haría todo lo, que, no, todo, todo lo que sea algo, pues intentaré no hacerlo, ¿no? Eh, eh, pero sí, quizá cualquier cosa que tenga que ver con eso. Obviamente, pues con temas de digital, me, me encanta temas de e-commerce, de, de e aunque, aunque es bastante complicado ejecutar ahora mismo, porque hoy se están montando unos oligopolios muy bestias en torno a los marketplaces y, y, y montar algo que salga de ese entorno. Pero bueno, creo que hay oportunidades dentro de los propios marketplaces. No sé, emprenderían algo que fuera eso, escalable, internacionalizable. La única duda que tengo de eso es que por la propia naturaleza requería mucha inversión de, de, de fondos. Y bueno, no sé si. si eh, eh, por otro lado, me gustaría intentar evitarlo, ¿no? O sea, es, es curioso, yo soy inversor. Pero a veces, cuando sobre todo cuando lo llevas a un determinado nivel, um, no sé si es muy muy muy sano pues depender de mucho de, de, de inversiones de Venture Capital, de mucho Venture Capital, en fases muy maduras. ¿no? Y o se generan... No, que se generan ciertas dinámicas perversas que bueno que tampoco pues son las más comunes. Sí, siguiendo por ahí, eh, un poco es complicado, ¿no? El tema de porque hay como dos enfoques: el busco la rentabilidad lo antes posible o, o el crezco lo máximo posible y parece que hay enfrentamiento a veces en estos posicionamientos. ¿Hay algún punto medio? o Es todo es elegir uno u otro. ¿Cómo lo ves tú? Es que el problema es que muchas veces es el, el, el, el propio mercado de Venture el que te condiciona. Vale, entonces a veces eh, de repente dices tú, hostia, no, es que ahora lo que se prima es un momento, de, no, es volumetría, crecimiento rápido, growth, growth, da igual rentabilidad, growth, ven, cuota de mercado, tal, no sé qué. Entonces, claro, tú de repente metes un, un inversor tal y, y el, el propio te, te aboca a esto. Voy a ganar cuota, internacionalizar, salir, no sé qué tal, porque por cada lo es, es... No, y da igual, ya buscaremos rentabilidad, ¿no? Eh, pero de repente pasa algo y, y, y todo lo contrario, ¿no? entonces, ahora esto ya no valía. Y ahora hay que, ¿sabes? No, rentabilidad, unit económico no sé... Entonces, claro, a veces yo creo que ni es una cosa ni otra y cada modelo tiene sus... sus pues, hay mo modelos que no se pueden ejecutar sin volumetría y la rentabilidad sí o sí es una consecuencia de tener mucha volumetría y mucha cuota... Eh, y hay otros negocios que tiene sentido que tengan eh, eh, rentabilidades ¿no? y, y, eh, eh, desde unas fases iniciales ¿no? y que tengas un, un crecimiento rentable desde fase inicial. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que no, hay, no hay una receta, pero es verdad que en el Venture Capital hay modas. Y de repente era como en su momento era todo e-commerce y e e-commerce y e e-commerce. De repente dijeron: No, no, nada de e-commerce, nada de e-commerce. no, no, las dietas no de que hablás, es así, ahora sí, todos. ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? O sea, y, y, y, y es curioso, ves tal y dices: Joder. Y son modas que vienen fundamentalmente de Estados Unidos, pero que aquí el, los ventures en, en, en todo el mundo se replican, ¿no? Y es verdad que encuentras categorías que se ponen muy hot y es muy fácil levantar dinero en esa categoría. Y como no estás en la categoría hot, es muy complicado. Sí, sí. Entonces, por eso también decía un poco que al final los inversores condicionan el modelo, condicionan la estrategia. ¿sabes? Yo, sé, yo sé compañías que, que, no, que no si cerraron por eso, pero igual cerrarían igual, ¿eh? Pero, pero que las abocó eh, un crecimiento de, de, de demasiado rápido el inversor y las abocó al cierre. ¿Y ahí el emprendedor puede hacer y, algo? Y decir, ¿tú, ¿tú hacer, crees ¿no? que, que el emprendedor es que tiene que, que, ponerse, si firme que ponerse firme en algún punto si lo, lo, claro, lo, lo, lo ve, ve claro? Claro, porque otra cosa es que tú compres ese juego. Supongo que sí. A ver, el emprendedor siempre tiene la sartén por el mango, ¿no? Lo que pasa es que otra cosa es que tú tengas la seguridad Claro, si tú eres el inversor, que aparte es el inversor ancla que igual es el que te va a hacer el follow on del siguiente tal, te dice que no sé qué, te dice que si no tal, no, no, no él no va a acompañar, o que no vas a comprar otra ronda y tal, no sé qué, aunque tú no lo veas claro, y dices tú, joder, claro, es que al final, piensa que estás ejecutando con su dinero. Obviamente, tú eres soberano, porque tú, joder, sobre todo en falles tempranas, si te cuando tienes la mayoría de, edad, de, de la accionariado y tienes capa de decisión, y aunque no tengas la mayoría de la oye, si tú estás dirigiendo la compañía, o te echan, o, o joder, sabes, al final... Pero pero es verdad que, oye, pues sí que condiciona mucho, ¿eh? Y, y yo creo que, que a veces esto esto pasa, ¿no? Yo creo que ahora pasa menos. Eh, quizá los, los inversores, pues, eh, en, ahí son un poco más prudentes, eh, pero pero sí que pasa, ¿eh? Oye, ya para acabar, eh, quería preguntarte a ti, ¿quién te inspira? Es decir, cuéntanos uno o dos emprendedores que tú tengas como referencia que te inspiren y por qué. Hombre, yo te diría que en el, en el negocio de, de, de, de agencias, eh, eh, Alberto Nap, yo creo que es la, la persona que hizo la, la, la mejor operación desde un punto de vista de, de, de posicionamiento y te diría seguramente de éxito de desconociendo totalmente los números y tal, pero creo que, que fue alguien que fue capaz de construir una propuesta de consultoría eh, con ejecución real, porque normalmente uh, o encuentras a alguien que es muy ejecutivo y muy táctico como podemos ser nosotros y ejecutamos, pues yo creo que razonablemente bien y, y, y tenemos resultados, pero que la, la capa más estratégica de consultoría se nos escapa y después te encuentras mucha gente que, que tiene la capa de consultoría estratégica y, y no es capaz de, de, de hacer un deployment, ¿no? Entonces yo creo que él fue capaz de combinar los dos mundos y, y ponderar de, de, de, en el mismo peso la parte más estratégica con la parte más de, eh, operativa de ejecución. ¿no? Y, y yo creo que, que, que a nivel español, pues, pues, pues a, a Alberto Nap es un, una persona que considero un buen referente. No, muy buen referente. No, muy, muy buen referente. Y a, último, ultimísimo, y a ver, si tú, alguien tú, quiere contactar tú, contigo, ¿por tú, dónde, dónde, dónde pueden seguirte? Bueno, pues, yo muy, muy fácil es. ¿eh? Rubén Ferreiro en todos los sitios, por LinkedIn, Rubén Ferreiro en Twitter. Mi mail es ruben.ferrero arroba prácticamente cualquier dominio del grupo arroba vico.net, arroba logia.net eh, arroba cualquier cosa y, y vamos, o sea, encantado de... de, de yo, yo encantado de... de Hablar con quien quien, con quien quiera, y sobre todo si es para invertir. Es una oportunidad siempre abierta. Escuchar, escuchar, lo que tengas es proyectos escuchad, chulos, nada, escribir a Sí, algo, o sea, en la medida de que se puede, si no es eh, eh, eh, a través de, de o oh, cualquiera de mis socios en la NAI o el equipo y tal, intentamos ver el número de máximo de posibilidades, porque es verdad que, que, que nunca sabes dónde, dónde puede haber una oportunidad. Rubén, muchísimas gracias por todo este ratito, compartir tu historia y, y aprendizajes y, y también pues, por poner tanto granos de arena que el ecosistema siga evolucionando, ¿no? Porque hace falta gente como tú que tenga la experiencia tras récord y que también vaya regando un poquito para que salgan nuevas startups, porque si no todo se secaría. Así que muchísimas gracias por este ratito. Nada, gracias a ti, un placer. Muchas gracias. Un Abrazo. Abrazo. Abrazo.